Buenos días, muchísimas gracias Rey, muchísimas gracias Amado. Aquí estamos en estos momentos desde el Barrio Azul, aquí en San Francisco de Macorís, dándole continuidad a lo que pueda suceder tras el paso de la tormenta Laura por el territorio dominicano. Hay que decir que, bueno, como es de conocimiento, ya la tormenta, eh, pasó por República Dominicana, el centro de la tormenta, el ojo de la tormenta ha salido de nuestro territorio, pero las autoridades, especialmente de meteorología, han advertido de lo que podría suceder en lo adelante producto del campo eh, nuboso, las lluvias que podría generar esta tormenta en nuestro país. Y por ende, nos encontramos en uno de los sectores vulnerables de este municipio de San Francisco, temacorís el barrio azul vamos a ver entonces si podemos adentrar porque detrás se encuentra ya al fondo el río jaya que suele crecer cuando justamente ocurren fenómenos de esta naturaleza y como les decía en la mañana del día de hoy las lluvias han disminuido a excepción de lo que fue la madrugada de hoy cuando estuvimos sintiendo eh, mayormente los efectos, algunas ráfagas de viento en horas de la madrugada sentimos y eh, se esperaban otros pronósticos principalmente para esta zona. Pero vamos a ver, aquí estamos con la gente del barrio Azul, en San Francisco de Macorís, estamos en vivo hermano en estos momentos para Telenor, cómo marcha todo por aquí, eh, bueno. prácticamente ya la tormenta, el centro ha salido de nuestro territorio, sin embargo, las autoridades advierten que en las próximas horas las lluvias podrían incrementarse eh, producto de la nubosidad que arrastra consigo eh, la tormenta Laura. Bueno, estamos muy conformes con el Señor Jesucristo porque no ha desviado esto hasta ahora, que no pensábamos que iba a salir así, pero Dios es bueno. Y queremos ver si las autoridades hacen algo por nosotros o van a esperar que el río Jaya nos ahogue a todos, a los niños y a los ancianos. Era cuánto que desde tenía. anoche, ¿cómo se sentían ustedes ante la amenaza de esta tormenta? que es, eh, De hecho, eh, los efectos, como usted decía, ustedes hasta el momento, hasta el momento han sido favorecidos por la naturaleza. Pero ¿cómo se sentían? ¿Tomaron las precauciones del lugar desde anoche? Claro que sí, estábamos en la escuela Santa Ana, una parte en la calle, no nadie dormió aquí porque estábamos alertos, cuidando a los niños y nuestros hogares, los pocos que quedamos aquí. Para evitar este tipo de incertidumbre que ustedes siempre viven cuando ocurren o suelen suceder fenómenos de esta naturaleza, ¿qué le claman ustedes a las autoridades definitivamente? Que nos saquen de aquí ahora que hay tiempo todavía, antes de que esto nos agarre de madrugada y nos ahogue a todos. Bueno, ¿El nombre suyo? Francisco Rafael Pérez Dorado. Ahí está Francisco Rafael, mejor conocido como El Dorado. Repito, clamando y dice él que gracias a Dios han sido favorecidos hasta el momento por el Todopoderoso, pues los efectos se pensaban que iban a ser peor, y principalmente este barrio azul que siempre ha sufrido bastante. Saludos, mi doña, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo se siente hasta el momento, luego de que la tormenta y el centro pasa de nuestro territorio, sin embargo, se advierte de que podrían seguir las lluvias durante el día de hoy, podrían aumentar? ¿Están ustedes tranquilos? ¿Han tomado las precauciones?, ¿Y qué puede decirnos en estos momentos? Bueno, en este momento yo le puedo decir que le doy gracias al Señor porque no ha escuchado las oraciones y le damos muchas gracias al Señor porque ya eso se ha desviado. Pero estábamos inquietos, no dormimos anoche, pero todavía estamos que hay lluvia, que Así eso es, es lo que nos falta a nosotros aquí en el sector el Barrio Azul. ¿Aún claman ustedes, desean, le piden al Estado Dominicano ser trasladado de, este, de esta zona vulnerable? Sí, les pidamos, le estamos luchando para eso, porque en estos días estábamos en la gobernación, estábamos luchando ahí, a ver si nos sacan de aquí, porque mire, vamos, vamos a parar lejos, bueno. si no hacen algo. ¿Cómo es el nombre Rosas? suyo, mi doña? Mi nombre es Rosas, Emilia Rosas. Muchísimas gracias, doña Rosa. Vamos a ver entonces... Ah, bueno, venga acá, Carlos, ¿verdad? Sí, presidente de la Junta de Vecinos. En este sector eh, es Barrio Azul, Carlos, si puede bajar, por favor. Sí. A pesar de que el, el, el, perdón, la tormenta se, prácticamente ha salido ya a su centro del territorio dominicano, sin embargo, se prevé de que las próximas horas podrían continuar o van a seguir las lluvias. Aún sí. mantienen ustedes la posición de clamar al gobierno que lo saque de aquí. Sí, claro que sí. Nosotros no nos vamos a cansar, y de pedirle al gobierno que saque a todas las personas que viven a la orilla de Río Jaya, porque esto es una situación en la cual nosotros estamos viviendo. Mira, nosotros no pegamos un ojo anoche, amanecimos en la orilla de Río Jaya con, con el temor de que el río eh, creciera y que se pueda llevar a algunas de las familias que estaban descansando. Nosotros le pedimos a Binader, a las autoridades aquí de San Francisco de Macorís a la señora gobernadora que estaba por aquí ayer, que haga todo lo posible para que esta persona de aquí, de Río Jaya, sean desalojadas. Bueno, pues muchísimas gracias Carlos. Vamos a ver entonces, eh, Aneudi, eh, cómo se mantiene el río, a pesar de que eh, no ha llovido tanto como se esperaba, con la intensidad principalmente, sí ha aumentado el caudal, sí ha aumentado el caudal, no lo que se pensaba, quizás eh, por las amenazas que habían, pero sí ha aumentado el caudal y a medida de que va pasando el tiempo continúa el incremento. Eh, pues me siento, por favor, si es posible. Ahí vemos imágenes de cómo se mantiene en estos momentos el río Jaya, aquí en San Francisco de Macorís, específicamente en la zona del barrio Azul. Su nivel, su crecida, su caudal repito ha aumentado pues en el día de ayer estuvimos por aquí y todavía eh, no estaba en el nivel que se encuentra pero en comparación principalmente con otras en otras ocasiones cuando ocurrió aquella vez la tormenta los estragos de María eh, y principalmente también lo que ocurrió recientemente con Isaá, eh, Isaías perdón como decían ellos, han sido favorecidos por la naturaleza, aunque expresaron, expresaron su petición, su clamor, de que las autoridades competentes, de que el gobierno dominicano pueda buscarle otro espacio. Es todo por el momento, amados rey, si tienen alguna pregunta, por favor. Hay alguna expectativa de que producto de la lluvia esto siga creciendo, están tomando algunas precauciones. ¿Tú has notado que los, eh, la gente que vive en la zona ha tomado o está tomando algunas precauciones? Bueno, tal y como decía hace un momentito Carlos, el presidente de la Junta de Vecinos en esta localidad, desde anoche ellos han permanecido vigilantes supervisando esta zona a la orilla del río percatándose de que no aumente el caudal y, como nos decía también hace un momentito el principal entrevistado, eh, ellos fueron, muchos de ellos, trasladados hacia la escuela Santa Ana eh, para evitar, ¿verdad?, eh, sufrir daños peores como en otras ocasiones, a pesar de que, como le decíamos a ellos y ellos expresaban su agradecimiento porque la tormenta y principalmente el centro ya salió del territorio dominicano, ellos se mantienen precavidos, se mantienen eh, preocupados también por lo que pueda suceder en las próximas horas, porque sabemos que la nubosidad que arrastra consigo eh, la tormenta Laura podría generar eh, más, eh, más acumulación de agua, más desbordamiento del río en los actuales momentos.